No, esta es la otra. El propio Nitel reconoce, vamos a pasar por alto esto. Eh, esta imagen, fíjense cuándo es esta imagen. Es el día 10 a las 16.24. ¿Dónde está este señor Me Camacho? Mostramos un video a continuación entonces. No, no, no, está bien. Eh, a esto quiero llegar también. El 16, a las 16.24 del día 10 está Pumari, está eh, Camacho y León. En el Palacio de Gobierno. ¿A qué hora renunció Evo Morales? A las 17. A las 16.24 la Casa Militar es abierta, o sea, el jefe de la Casa Militar que responde a, a, a, a las Fuerzas Armadas, a Calimán, abre las puertas del, de nada más y nada menos el Palacio de Gobierno. A un señor que es custodiado desde el otro lado de la plaza, desde la autop. ¿Quién es este señor? ¿Un diputado, un senador, un candidato electo? ¿Algo? No, no es nadie. ¿Le abren la puerta a un nadie? Antes de que renuncie Evo Morales. Es decir, Evo Morales ya no gobernaba en el Palacio. En paralelo a este momento que ustedes están viendo ahí... A Evo Morales le niegan el uso del avión presidencial, fíjense, dice ahí, despega avión presidencial, pero eso tuvo que ser después de un problema que tuvieron de no querer, de que los comandantes de la Fuerza Aérea no le daban acceso al avión militar, o sea, militares y policías, antes de su renuncia, ya no le respondían al mando constitucional del Estado. Entonces, todo lo que es la línea civil que esta semana se ha dicho, se reúnen el 10, deciden quién va a ser, aunque los nadies dicen quién va a ser y no los parlamentarios. Eh, a las el 11 y el 12 intentan convencer a Adriana, a Susana, con mi compañía, de que acepten a Áñez y no lo aceptan. Eh, imponen a la fuerza por su plan B a la señora Áñez. Esta es la línea civil del golpe. La línea militar del golpe está en esta escena, 16-25. Claro. Y muchas otras. Hoy día, Carlos Romero, en varios medios del Oriente, ayer lo dijo y hoy lo refleja, que dice que eh, ya no le respondían ni al ministro de gobierno la policía, incluso antes del motín. ¿Pero qué Entonces, le a ellos la autoridad? Ellos ya habían eh, confabulado, habían sido parte de una conspiración para violar el orden constitucional y para quitarle el mando real. El presidente Evo era el comandante general, eh, de, de, era el jefe del estado y comandante general de las Fuerzas Armadas, como siempre lo claro. es un presidente. Pero a él nadie le hacía caso, no le daban el avión, se meten al palacio, entre policías y militares lo acompañan a este señor, lo meten al palacio. Él podía quedarse en el palacio. O sea, ya no había ninguna posibilidad de que Evo Morales pueda, pueda manejar eh, el país y el Estado. Este es de facto el golpe. O sea, un golpe, como lo dice como lo dice la Real Academia Española, eh, que no es una invención, eh, la Real Academia Española nos dice que un golpe de Estado es la destitución repentina y sustitución por la fuerza o por otros medios inconstitucionales a quienes ostenta lo, el poder político. Y en este caso fue las dos cosas, fuerza por la fuerza, y bueno, la fuerza fue de los militares y de los policías, como están viendo en esa escena. Sí. Pero también la fuerza fue de civiles, el comité cívico de Potosí entró a la casa del hermano del presidente de diputados, le introdujeron un palo en sus partes íntimas. Es una barbaridad que los civiles ese mismo día, ese mismo día a las 9 de la mañana... Hacen esas vejaciones con el hermano del presidente que lágrimas en los ojos renuncia, el presidente de diputados Víctor Borda, su hermano, ahí está el testimonio, su hermano dice que le han, eh, le han hecho, eh, dice él, me han maltratado peor que a Jesucristo, ya lo dice después en, en, en la clínica, pero eh, entonces ya había una movilización militar, policial y civil de violencia, de terrorismo. En paralelo, estos civiles hacen lo que esta semana hemos explicado, el día 10 le dicen a Áñez, la trae la policía, etcétera, etcétera, el día 11 y 12 intentan convencer a Adriana, a Susana, de que acepten su plan A, que era que los masistas más entren a validar el golpe, como no lo logran, hacen eh, la autoproclamación como, eh, autoproclamación con hemiciclo vacío, y no jura ante la asamblea como debe jurar si uno eh, le pone un militar la banda presidencial. Esa autoproclamación es la parte ya simbólica y la consumación de un golpe que venía gestándose desde fuerzas armadas, policía y civiles.